encuentra ya la parte muy reducida de lo que es Fuerza 2000, la cual cuando nosotros llegamos tenía exactamente el 50% de lo que nos encontramos. De 5200, pues mitad era de, de Fuerza 2000. Y por otro lado también se encuentra esta área entre mezcla de gente establecida con la gente que se dedica a la vida del pescado... Y que también tienen otro tipo de condiciones características... Porque algunos tienen local, pero también por el otro lado, todo su movimiento se hace en la vía pública. Por lo tanto, se nos hacía eh, un tanto injusto y complicado también moverlos o darles tratamiento semejante, ya que, insisto, esta, no solo la vocación, sino el movimiento económico que se da. Cabe mencionar, por ejemplo, en épocas de cuarema o en, en finales de año, las ventas de ellos. Es lo que los mantiene ¿no? durante todo el año en, en una un gran porcentaje. Entonces estamos hablando de Fuerza 2000, de la gente que está fuera del mercado, pero que tiene raíces, digamos, de dentro. Está la organización que lidera a la señora Irene Tejeda también. Y por el otro lado está el grupo de la gente que se dedica a la venta del pescado, donde está... El señor Marcos Garita, el doctor Marcos Garita, que son siete, ocho personas, pero que son los que mueven básicamente todo este esquema de venta. Ellos arrancan desde muy temprano, desde la madrugada, hacer su venta.